le dieron un triunfo cómodo al gobernador Sergio Uñac. En unos comicios muy polarizados, superó a su rival Marcelo Orrego del Frente con Vos, que integra el macrismo, por más del 20% de los votos. El amplio margen obtenido lo proyecta hacia una victoria el 2 de junio, fecha en la que se realizará las elecciones generales en la provincia, y lo posiciona para una posible precandidatura en los comicios nacionales de octubre. Sergio Uñac gobernador de San Juan. La posibilidad de seguir mirando que en San Juan hemos construido un gobierno que está muy cerca de la gente, que construye de manera permanente un sentido de bienestar en los sanjuaninos, eh, apalancado en, en, en cuestiones simples y básicas como un Estado presente que mira las situaciones colectivas pero también no desatiende las situaciones individuales y fundamentalmente un Estado... Se trata de acompañar los distintos desafíos que tiene el sector privado como generador también de una fuente de empleo relevante que se suma a lo que el Estado puede hacer a través de la obra pública y obviamente a través de, lo, de los trabajadores que tiene el Estado. Esto es lo que se ha ratificado en el día de hoy, un modelo que apoya la renta productiva en contraposición a ese, a ese modelo que obviamente tiene quizás como eje eh, los intereses financieros, los desafíos del sistema financiero que nada le dejan la, al, al pueblo argentino. ¿no? Judiciales. El juez Claudio Bonadío confirmó al fiscal Carlos Estornelli en la causa de las fotocopias de los cuadernos, a pesar de estar en rebeldía por haber faltado cuatro veces a la declaración indagatoria solicitada por el juez Alejo Ramos Padilla crisis sanitaria. Luego de que en agosto pasado, el Ministerio de Salud de la Nación, dispusiera el cese de la provisión de las dosis contra la meningitis para los niños de 11 años, las provincias se quejaron ante el Consejo Federal de Salud, por las demoras en los envíos de esta vacuna, y de otras, como la de la HPV, Sabin y Antigripal, que impiden el normal cumplimiento del calendario oficial. Rodrigo Verdugo, jefe de epidemiología del gobierno de San Luis un grave problema con las vacunas ya desde el año pasado se suponía que este año 2019 las cosas iban a estar regularizadas y ya en el primer trimestre de 2019 la provincia de San Luis recibió menos vacunas de, de las esperadas, de las solicitadas y ahora en el segundo trimestre de 2019 este, recibimos cero vacunas de meningitis y de rotavirus Economía popular En los negocios del conurbano ...el precio de la leche aumentó más del 60% en el último año... ...y el del yogurt, más del 65%, según datos del último informe... ...del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. El Centro de Estudios actualiza de manera periódica un índice barrial de precios... ...que toma exclusivamente negocios de los que se abastecen los sectores populares. En su medición de marzo... Registró que la canasta básica de alimentos acumula una suba interanual del 65,77%. Sindicales. Trabajadores de la planta de Loma Negra de Villa Cacique se encuentran en paro y acampe por tiempo indeterminado por temor al vaciamiento. Por un lado, despidieron a un trabajador de una empresa tercerizada. También, les anunciaron que no solo no iban a pasar a planta permanente, sino que desvinculan a seis empleados contratados a plazo fijo. Tampoco van a cubrir las vacantes que se generen. Martín Isasmendi, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina, seccional Barker. Nos informaron de que no estarán cubriendo las vacantes que se generen desde acá en adelante y tenemos a algunos compañeros también contratados eh, bajo la modalidad de contratación a plazo fijo, que una vez que se les venza los contratos eh, serían desvinculados. Así que hoy estaría arrancando, lamentablemente, un proceso de reducción de personal que implicaría a los trabajadores propios de la empresa Loma Negra, a los trabajadores tercerizados también, y a los incluso a los jerárquicos. Lo que no queremos aceptar, lo que no vamos a aceptar, ...y lo que vamos a luchar junto con el pueblo para que esto no suceda. Judiciales. El juez federal, Carlos Rosansky, reconoció en una entrevista telefónica en AM750 haber estado al tanto de la operación en la que el ministro de justicia Germán Garabano le habría ofrecido la libertad al arrepentido Leonardo Fariña para que incriminara a la expresidenta Cristina Kirchner en las causas en las que el arrepentido preferido de Cambiemos estuvo procesado. Rosansky insistió con que el supuesto arreglo entre Garabano y fariña fue parte de una mecánica autoritaria brutal y fascista del gobierno de Cambiemos. Agregó además que fue una decisión del poder ejecutivo que viene manipulando la justicia que eh, Es una operación que se hizo en conjunto. La, la escarcelación de Pariña es imprescindible porque si no, Pariña no declaraba lo que ellos querían que declarara y es parte de las extorsiones que ahora están saliendo a la luz porque es una mecánica, una mecánica autoritaria, brutal, fascista. Que, por eso le dije, no es el ministro solo, el ministro es perverso, por supuesto, pero también es perverso el presidente de la Nación. Va, va a decir que no conocía socios de estas operaciones, cuando Romina Manga le está diciendo públicamente con la Nata que el presidente decidió, ¿eh? no el ministro de Justicia. Aclaro esto porque esto es una decisión del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ellos vienen manipulando la justicia porque la necesitan, pero no solo el sector de jueces adictos, sino que tienen que desplazar a los que pueden, por ejemplo, mantener eso a un hombre como París Ciencia El programa Raíces creado por el gobierno anterior para repatriar científicos logró hasta 2016 el retorno de casi 1300 investigadores a un promedio de 102 por año con el macrismo en 2017 y 2018 solo regresaron seis y muchos emigraron de nuevo Rolando González José científico del CONICET como se ha detenido en el programa Raíces, que era uno de los estandartes de la ciencia hasta diciembre del 2015. Desde ese punto de vista es preocupante. Estamos hablando de, de los recursos humanos, eso no se... No se compra de un día para el otro, no se genera de un día para el otro. El sistema científico y tecnológico es puramente ornamental, es una decoración en el organigrama del Estado. Es lo que ocurre con los gobiernos neoliberales sistemáticamente y Macri no ha tenido ningún problema con la ayuda de Barañao en, en emplazar al sistema científico en este modelo. Estamos haciendo una ciencia atada con alambre, una ciencia muy, muy precaria donde se nos ha quitado hasta los subsidios para reuniones científicas crisis. Cientos de personas participaron el fin de semana pasado de un acto en apoyo a los trabajadores despedidos de la planta de Villa Cacique Barker de Loma Negra. La apertura de una planta más grande en Olavarría y el anuncio de despidos despertó la reacción de toda la comunidad. De los 7.000 habitantes en total, 350 trabajan en Loma Negra. Martín Isasmendi. Secretario General de AOMA Seccional Barker. Estaba leyendo el acta vergonzosa, vergonzosa que tuvimos que hacer en ese Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que eh, su inacción por decisión política de la gente del gobierno, ya sea provincial o nacional, hace de que las medidas gremiales se tengan que profundizar y que no nos van a quebrar, y hoy te lo afirmo, y hoy no voy a llorar ni loco, porque está así el pueblo de Villacacique y Barker, está siendo ejemplo nacional de lucha obrera, está siendo ejemplo para todo el país, para todo el país, desde un pueblito de 7.000 habitantes chiquitos, y no es porque me agrande, lo siento así, y creo que es así. Provincia. 17 espacios de primera infancia del conurbano bonaerense denunciaron que el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, les adeuda fondos de funcionamiento desde hace siete meses. Se trata de guarderías comunitarias para niños de entre 45 días a 3 años. Las 17 dependen del Plan Nacional de Primera Infancia y fueron abiertas por el movimiento Evita, que decidió salir a contar su crítica situación luego de que la ministra, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal, se sacaran una foto de campaña en una visita a un espacio similar. Mayra Arena, estudiante de Ciencia Política de Bahía Blanca la no, vez volver a, a bajar escalones y volver a vivir realidades que pensaste que ya habías superado. Es, eh, digamos, volver a, a la subeconomía, volver al trueque, volver a comprar pan de ayer, volver a andar mirando la basura con cariño, aunque no seas cartonero ni, ni nada parecido. Eh, es volver a vender eh, aquello que te habías comprado y que estaba feliz y ahora lo vendes para, para comértelo. Hay muchas cuestiones. Que, que habías conquistado que habías logrado y que ahora es como que son gustos que ya no te podés dar y, y volvés a retroceder es triste volver a, a lo básico, ¿no?, que es comer lo básico, lo elemental, o tomar un té e irte a dormir y no te para absolutamente nada más, ¿no?, hasta mucha gente dejó de pagar el gas, mucha gente dejó de alquilar, mucha gente dejó de comer carne, de comer lácteos, de comer aquello que le gustaba para pasar a comer apenas o tomarse un mate, tomarse un té y e irse a la cama con eso. Economía Popular. El próximo 4 de abril, los gremios saldrán a las calles convocados por la CGT para reclamar contra las políticas de Mauricio Macri que no paran de azotar a la industria argentina. CEJERA, la Confederación Empresaria de la República Argentina, se movilizará hacia Congreso donde presentarán el proyecto de emergencia PYME su presidente, Marcelo Fernández, dijo que hace mucho tiempo que de lo único que se habla es de todos los temas económicos financieros y que lo productivo laboral quedó al margen. Es por eso que será vital el acompañamiento de los trabajadores. Educación. Buenos Aires. La mayoría de los gremios docentes aceptó la propuesta paritaria del gobierno, que incluyó un aumento en dos cuotas del 15,6% para compensar la pérdida salarial del año pasado y subas trimestrales de acuerdo a la inflación. Gobierno. Sin actos oficiales y apenas un discurso en la Quinta de Olivos... El presidente Mauricio Macri destacó el trabajo realizado en la identificación de los cuerpos de los caídos en la guerra de Malvinas y aseguró que espera que después de tantos años de angustia, de falta de respuestas e incertidumbre, este paso ayude a las familias a cerrar heridas. Hasta hoy logramos reconocer a 112 soldados y esperamos que, después de tantos años de angustia, de falta de respuestas e incertidumbres, este paso que dimos juntos ayude a las familias a cerrar heridas. Esta experiencia es una muestra más de lo que los argentinos podemos lograr. Son avances que tienen que guiarnos de cara al futuro. Demostramos que si estamos unidos con objetivos claros y sin mezquindades, los resultados llegan. Sociedad. En tanto, desde distintos puntos del país, se realizaron distintos homenajes al cumplirse 37 años del desembarco en las Malvinas, para recordar y visibilizar el conflicto. Hugo Roberts, presidente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas en La Plata. Pareciera que para las actuales autoridades Malvinas también es un espacio de negocios. Cosa que es eh, profundamente detestable para todos los que sufrimos la pérdida de algún compañero. Malvinas es la proyección a futuro. No tenemos dudas, no tenemos ninguna duda, que eh, el destino de este país está atado indisolublemente a lo que nos suceda en el Atlántico Sur. Porque Malvinas es la simplificación de ese, ese gran potencial económico, ese gran potencial de trabajo que a futuro significa el Atlántico Sur y la Antártida, por supuesto. País. Río Negro. Roberto Muñoz, del club de fútbol Maracasiño de Cinco Saltos marcó un penal para su equipo y corrió a celebrarlo abrazado a una bandera que recordaba a las Islas Malvinas. Por ese motivo, el jugador de la Liga Confluencia fue expulsado por el árbitro, lo que generó un gran repudio dentro y fuera de la cancha. Testimonio de Roberto Muñoz Fue una mezcla de algo que, que yo... El mensaje ya estaba, ya, ya lo habíamos hecho, ya habíamos cumplido Y, y en el momento me dio hipotencia, me dio bronca Pero también por ahí uno de grande ya Y por ahí un poquito más frío eh, Lo entendió también y solamente le reclamé Que, que no podía ser, que piense más con el corazón Y no, no con el, con, con, con, que no, no piense rápido Que piense más con el corazón y no con la cabeza por ahí. Estaba actuando bien, no, él me dijo Te va, te va nomás, y, te va y dice Bueno, yo agarré y cumplí, me fui en el primer momento, eh, sabes que cuando posé yo y, y la gente se da cuenta que la molesta se volvió loco los 20 nuestros y, y lo que fue el banco se volvió ojos. Se volvió loco en el sentido de que no podía hacer, no reaccionaron, no, no, no usaron violencia, nada, sino que estaban mal. Gremiales. La CGT. Las dos CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional, la Confederación General Económica, la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas y las Organizaciones Sociales, movilizaron al mediodía desde Plaza Miserere hasta Avenida de Mayo y 9 de Julio para oponerse a la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Sergio Palazzo, Secretario General de la Asociación Bancaria. Que sea una movilización multitudinaria, que se haga en paz, con tranquilidad que el gobierno tome debida nota para cambiar sus políticas y que los compañeros que conducen el consejo directivo también para intensificar las medidas de fuerza que hay que intensificar ante un gobierno que nos ha despojado de derecho de poder adquisitivo y que el camino que ha elegido es de mayor crisis a la que tenemos y de mayor ajuste al que tenemos. En tanto, durante la parada en el Congreso, organizaciones que contienen a las pequeñas y medianas empresas presentaron un proyecto de ley de emergencia pyme que engloba medidas de protección para el sector con el fin de frenar el cierre de empresas y el daño al tejido productivo nacional. Policiales. El vicejefe de gobierno porteño, quien tiene a su cargo el Ministerio de Seguridad, Diego Santilli... ...anunció que la Ciudad de Buenos Aires implementará el próximo 15 de abril un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial para detectar y detener a personas que tengan pedido de captura judicial. Ya hay repudio de varias organizaciones de derechos humanos, quienes aseguran que esto implica un avance sobre las garantías de protección de la intimidad que tienen los ciudadanos. Judiciales. Una noticia de fuerte impacto recorrió este miércoles los tribunales de Dolores. El fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone tantea declarar como arrepentido el lunes próximo en la causa Estornelli. Bidone aparece como un hombre clave en la trama de espionaje ilegal, extorsiones y coacciones, porque es quien aportó listados de migraciones y entrecruzamientos telefónicos que fueron la base para intimidar a las víctimas. Mientras tanto... Leopoldo Moró habló sobre la investigación y el rol de Fariña en la causa. Tanto se trató de una operación que mientras estaba preso Fariña, porque hay que recordar que cuando llega Macri el gobierno, Fariña estaba preso, le empiezan a mandar correos electrónicos a una dirección de correo que habían fabricado a Fariña con lo que debía decir una vez que empezara a funcionar este acuerdo de que participó Garabano. Bueno, se lo mandaban desde una estructura gubernamental. Agosto, ya cuando lo habían dejado en libertad En cumplimiento del pacto quillo hizo Garabano se presenta a la causa de lavado de dinero Y amplía la declaración que había dado primero verbalmente por escrito Pero comete la torpeza brutal de transcribir todos los correos electrónicos Que estaban en nuestro poder Que le habían mandado desde estructura textualmente Sindicales la empresa de laboratorios Cravery, que había presentado un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Producción y Trabajo, anunció el despido de unos 47 trabajadores del establecimiento. Desde entonces, la firma estaba paralizada por una huelga. El conflicto continúa luego de que la policía de la ciudad se llevara detenido a cinco delegados gremiales nucleados en el Sindicato de Sanidad. Horacio Wasserman, Delegado de Trabajadores del Laboratorio Craveri. La, la policía ingresando y pretendiendo intimidarnos como si no conociéramos nuestros derechos. Es un contexto económico eh, muy complejo en donde los trabajadores y las trabajadoras estamos siendo las principales víctimas de, del ajuste. Y es que los trabajadores y las trabajadoras no vamos a usar la variable de ajuste para maximizar la ganancia de la patronal. Sindicales. Una multitud recorrió las calles de todo el centro porteño en repudio a la política económica del gobierno y en reclamo de un modelo basado en la producción, la industria y el trabajo. La CGT, la CTA, el Frente Sindical y los Movimientos Sociales encabezaron la movilización. Testimonios de la jornada Hugo Yasky, secretario general de la CTA Hay una insensibilidad total. Cuando hablan de que no es para llorarla, la verdad, este, hay que estar en la piel de alguien que esta noche, cuando vuelva a la casa, después de haber estado esta marcha, no tiene que darle de comer a sus hijos. Hay que estar en la piel de una jubilada, de un jubilado. Entonces, cuando uno tiene una copita de champán en la mano, y el máximo problema que tiene es ver cómo hace para salir del country, si tiene que ir a comprar algo para la noche. Entonces, es fácil hablar de no llorarla. Hay que ponerse en la piel de los que más sufren. Héctor Daer, CGT. Bueno, esto es todo el movimiento obrero, el pueblo en la calle, generando la esperanza de otro modelo económico, social, que permita la integración de todos los argentinos. El paro es parte de los instrumentos que tenemos que generar consenso con todo el movimiento obrero para tener la misma eficacia que tuvo esta movilización. Carlos Acuña. Cgt. El análisis es el mismo que venimos haciendo de hace muchísimo tiempo, el gobierno tiene que revertir esta situación de que de lo único que hablemos es del dólar y de las tasas de intereses y resulta que se nos cierran los negocios, se funden las pymes, se funde la industria nacional, producto de la política que lleva adelante este gobierno. Omar Plaini de canillitas. Mira, nosotros venimos exigiéndole a nuestra central hace muchísimo tiempo un plan de lucha. Le hemos pedido un comité central confederal y nunca lo dio. Le hemos pedido un plenario de regionales y no lo dio. Le hemos pedido un plenario de secretarios generales tampoco sucedió. Por eso hoy convocamos a un plenario de secretarios generales de toda la Confederación Canal de Trabajo y de las regionales el próximo 11 en el de Mata, porque ahí vamos a decidir una medida. ...de fuerza, de alcance nacional... ...Pablo Moyano, de Camioneros... ...el gobierno dice que este es rumbo, el rumbo nuestro es este... ...estar en la calle, resistir esta política económica... ...no se descarta un paro general antes que termine el mes de abril... ...porque esta situación no se aguanta más... ...Política... ...los bloques de diputados opositores consiguieron reunir quórum para abrir la sesión especial, pero no pudieron conseguir los dos tercios necesarios para habilitar el tratamiento de los proyectos que proponen eliminar el impuesto a las ganancias a los jubilados y limitar los aumentos en los servicios públicos. Agustín Rossi, diputado por el Frente para la Victoria PJ. Lo que estamos pidiendo es que nos dejen a los bloques opositores que vinimos acá a solicitar esta sesión especial, ¿por qué solicitamos estos temas? Y no que se vote sin más las cuestiones que vinimos a solicitar acá. Estamos en, cumpliendo ya un mes de sesiones ordinarias, no hemos tenido una sesión. No está bueno que el Congreso, que el Congreso no funcione. No está bueno que el Congreso mire hacia el costado o dé o, o, o las espaldas a la realidad cuando están pasando las cosas que están pasando en la Argentina. No está bueno que no funcione en ningún momento y en ninguna circunstancia. Gobierno. El presidente Mauricio Macri aprovechó su paso por Entre Ríos para atacar un amparo judicial que estableció la prohibición de fumigar con agrotóxicos a menos de mil metros de las escuelas. Se trata de un decreto del gobernador Gustavo Bordet. Macri defendió su postura en defensa al medio ambiente. La otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se pueden no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en, en este país y en las últimas décadas es el de Cambiemos. Para mí es un tema central el medio ambiente, como lo fue cuando fui jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y puse a Buenos Aires entre las más comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Y hoy lo vieron ustedes en el G20, un tema central con todos los líderes del mundo y los líderes del mundo reconocen los avances que está haciendo la Argentina. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia.